Hola, ¿cómo estás? Estamos en las conferencias de Joana García Center, mi nombre es Robert Dalí y tengo el gusto de presentarles a Sandra, que es una gran maestra que nos visita desde Oaxaca. Hola, Robert, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto, como te decía hace rato. Para mí es muy gratificante estar con ustedes, me siento muy bien. Es este, pues no, no, no, no te puedo explicar con palabras todo lo que significa. Eh, estar con ustedes, ¿no? aprender de ustedes, es, es mucho. Y esto es mutuo, porque aprendemos los dos, ¿verdad? Yo aprendo sí. de ti, eh, Sandra es una gran maestra y además eh, tiene una enfermedad que es Parkinson y ella nos puede enseñar a cómo manejar esa enfermedad para las personas que también lo padezcan porque ella pues está eh, muy empoderada y eh, de hecho hay un video anterior que hicimos juntos que lo pueden buscar también, en el cual ella no podía hablar muy bien porque estaba justo en un, en un proceso de tratamiento, ¿verdad? Pero ahora es otra oportunidad, una nueva oportunidad para escucharla mucho mejor, además que esta es una conferencia grabada donde se va a poder ver perfectamente bien y escuchar perfectamente bien. Sí, la verdad es que, bueno, una no disculpa, la vez, la vez anterior exactamente estaba en un proceso de ver cómo estaban funcionando los medicamentos pero más que los medicamentos realmente lo que funciona es lo que le mete uno a la cabeza no exacto entonces este la verdad es de que me ha ido muy bien gracias a dios eh, la enfermedad como tal pues es algo que me rodea no ya no la siento las ya no la siento como que yo tengo una enfermedad es algo que lo, me está acercando nada más y bueno pues Va a estar ahí, me va a acompañar. Exacto, ¿no? vendría a ser como si fuera que vas en un bus a una ciudad y pues no te queda otra que ir en el bus, ¿no? O sea, esa es la enfermedad del bus. Exacto. Vas a un camino, lo importante es cómo puedes absorber esa experiencia, ¿no? Sí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué crees tú que fue lo que te causó la enfermedad? Pues mira, lo que pasa es que hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que todas las enfermedades te dicen que algo no estás haciendo bien. Claro. ¿no? Algo no está funcionando y es paradójico, pero te vienen a enseñar mucho. A mí me vino a enseñar, me está enseñando mucho. Todos los días aprendo mucho de, de Parkinson. Eh, no es alguien que llamé, no es alguien, al menos conscientemente no lo llamé, no lo invité, porque pues ni lo conocía. Cuando me lo presentaron se me hizo un monstruo. Pero ahorita, en alguna ocasión, una persona me dijo, debes agradecerlo. Y yo dije, ¿cómo que voy a agradecer a algo así, no? Eh, algo tan descapacitante tan... Eh, pues con cara de monstruo, ¿no? Eh, no sé qué otra palabra ponerte, pero que da terror, no, no miedo, terror. Claro, claro, claro. Y sin embargo, eh, a medida que fue pasando el tiempo pues he estado pasando por las etapas del duelo, ¿no? Que, bueno, no es muy necesario, considero explicarlo, pero finalmente pues te, te pasa, ¿no? De la tristeza, el enojo, de repente reconcilias, de repente te resignas hasta que aprendes el mensaje, ¿no? Y en este caso el mensaje para mí ha sido valorar lo, realmente lo... Lo que de, a lo que venimos, porque a lo que venimos yo pienso es que venimos a ser felices, venimos a servir y venimos a encontrar nuestra misión, y para eso tenemos tres regalos, nos dan el regalo del amor universal, el regalo de la prosperidad material y espiritual y el regalo de la salud y con eso por añadidura viene el manejo del tiempo y el manejo del dinero, que yo creo que son cosas que van a la par. El dinero no es un fin, es un medio, uh -huh. ¿no? Es Exacto. un medio, pero que tiene que ir acompañado, porque tiene uno que aprender a ser congruente, con, con varios planos, ¿no? Con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces, con lo que dices. Este, entonces, entonces, cuando hay una incongruencia en todos esos planos... Cuando uno se enferma, ¿verdad? Es cuando nos enfermamos. Exactamente. Y, por ejemplo, la biodescodificación nos habla de que puede haber un conflicto de un movimiento, de, algo, de una situación que, que tú quisiste realizar y, y estuviste forzada y no, y no se pudo eh, realizar. ¿Qué crees tú que fue un movimiento que quisiste hacer y no se pudo? Pues fíjate que ahorita aprendiendo con todo esto de lo de la descodificación, haciendo eh, el cuadro mágico, uh -huh. haciendo este mi, mi árbol genealógico y todo eso, me he dado cuenta que esto empezó desde que yo era niña. Mi mi padre, yo tenía mucho miedo de que mi padre se fuera a ir, ¿no? Entonces, este, yo, yo amo a mi padre. Claro. Eh... Como todos los padres, no hay padre perfecto, no ni hijos perfectos. Son solamente suficientes, o somos suficientemente buenos. Pero yo en esos tiempos, pues mi vida, como platicábamos la vez anterior, es una vida de mucho trabajo, de mucha entrega. Había poco tiempo para expresar el amor. ¿no? El amor lo expresan a través de, de ser productivo, de ser de trabajar. Entonces, mucho tiempo... Era una tiempo, familia rígida, venía de una familia muy rígida. Sí, muy rígida, muy estricta, muy comprometida, muy trabajadora, pero poco expresiva, eh, claro. afectivamente. Ellos, eh, tus padres, vienen de la pobreza, ¿verdad? Y tú te trascendiste, saliste S de eso. Sí, sí, afortunadamente me dieron las bases, ¿no? Claro. Las bases, los valores, la responsabilidad, la honestidad, el amor... Entonces, eh, a su manera, pero creo que lo cimentaron de una manera muy, muy fuerte, muy adecu en algunas cosas muy adecuada, en otras lastimaron, ¿no? Claro. Pero, este, pero lo, lo más importante, creo, de todo esto es cómo utilizamos esa información que nos dan. Entonces, a mí me daba miedo que mi padre se fuera, que mi padre sentir el abandono de mi padre. Claro. Entonces, yo he adorado a mi padre desde muy niña, ¿no? Y lo he visto cómo trabajaba, trabajaba demasiado. Mi papá claro. es, es fecha que mi papá yo no lo he visto que le amanezca el sol en la cama. Y tiene mi papá 78 años. Y no sé que desde el tiempo que tengo conciencia de ser Sandra. Uh -huh. Él no lo he visto, que le amanezca el sol en la cama. Entonces ya te has de imaginar en sus claro, épocas de juventud. Claro, me imagino. ¿no? Entonces, eh, eso me daba miedo, creo. Que por ahí, desde ahí empezó, ¿no? Sí, de hecho es... ¿Y, y te da miedo la muerte? No, fíjate que la muerte no. Lo que me da miedo eso es el sufrimiento, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Eh, claro los, que. los dolores, los ardores, la claro. discapacidad... Este, el sentirte fuera de contexto, el que no puedas interactuar con los demás, este, eso es lo que me da miedo. También para la biodescodificación estamos relacionados con el control, tú eras muy controladora, ¿cómo eras antes de la enfermedad? No, era súper controladora, <risa> no, no, no solamente controladora, con decirte que una, en una ocasión, una anécdota, ¿no?, este, se me perdieron unos vasos eh, que para mí pues eran así como muy especiales porque me gustaron, entonces este, pues ya todos se fueron a dormir y yo no encontraba mi vaso, ¿no?, y me, me dicen, oye, me dice mi esposo, ¿no te vas a acostar?, por un vaso, pues sí, porque tengo que encontrar hasta el vaso, ¿pues no? <risa> Entonces, este, o sea, una cosa exagerada, ¿no? Si si yo no estoy presente o si no estaba presente, porque me dicen no es que ya le bajaste una rayita o dos rayitas, no le digo yo ya bajé el ecualizador completo a como yo era, eh, realmente pues no, qué no, cambios no, notaste tú en tu personalidad así eh, después de estos últimos años ¿Cómo has cambiado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué sientes que, que ha cambiado en tu vida? ¿En tu forma de ser? Ay Robert Yo te diría que todo Todo, todo Al grado de que Al año de que yo me Primero fue mi cirugía de, de columna Al año de mi cirugía Mi vehículo Era un surito este, Pues mi suro ya no era mi carro Prácticamente era mi silla de ruedas claro. Este, Y estaba yo, fui al consultorio, fui a trabajar Y se lo robaron Cuando yo salí, terminé de mi consulta, se robaron mi carro Pues te imaginas la sorpresa que se siente Que busques tu carro y no lo encuentres Y me dolió, me dolió y me dolió mucho pero no trascendió más de lo que de lo que es un objeto material, ¿no? Ajá. No eh, tenía seguro. No. Ah. No, no, este, no tuve la precaución de eso. Claro. Entonces, este, sí me dolió, pero no trascendió, porque yo ya sabía lo que es perder la salud. Claro. Que no tiene nivel de comparación. Exacto, exacto, claro. Y entonces, ahí es donde empiezo yo a descubrir mis cambios de una manera radical, ¿no? ¿Cómo hubieses actuado antes? No, tal vez hubiera yo <risa> enloquecido, hubiera yo buscado abogados, hubiera yo buscado a ver quién encontrará mi carro. No sé, no sé cuántas cosas hubiera yo movido, ¿no? Más de, de cinco cosas hubiera yo hecho, eso sí. ¿Y qué fue lo que hice? Nada más levantar el acto y decir que, habían, que era un carro robado. por Porque pues se puede prestar a muchas cosas, no una cosa así. Entonces, pues nada más es avisarle a las autoridades que robaron mi carro. Y por favor, si lo encuentran, devuélvamelo, ¿no? Pero pues, ya. Pues imagínate, si ya se había perdido una, mi movilidad. Claro. Ya, ya sabía, yo ya sabía lo que vale mover un dedo, mover una mano poderte voltear en la cama es algo tan grande y tan maravilloso que lo damos por hecho que todo lo podemos hacer, ¿no? Claro. Pero la gente no, no, no comprende esa dimensión. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo veo perdido. Exactamente. Y por eso, cuando yo supe a lo que venimos y, y que nos dan esos tres regalos, el amor la salud y la prosperidad, yo me asusté porque dije, ¿qué hice con la salud? ¿O qué ¿Tú te sientes eso? culpable de algo con la salud? ¿O eh, crees que es, es algo que te mandó el ser divino y que lo tienes que pasar? No. ¿O te sientes culpable? Sí, el, al inicio sí sentí mucha culpa. Al inicio fue muy fuerte, muy muy fuerte porque... Te preguntas, cuando llega un, una situación tan, tan grande, de una magnitud de ese nivel, eh, te preguntas, bueno, ¿qué hice o qué dejé de hacer? ¿O qué hice mal ¿O, o, o qué me falta por hacer, no? Y empiezas a hacer un recuento. Mi abuela me decía en alguna ocasión, mi hija, cuando uno ya es viejo, cuando uno ya es grande, te pasa la película de tu vida. Me lo decía cuando yo tendría como unos siete años. Y yo me imaginaba literalmente que era una película, ¿no?, de la de la vida. No, ahora me doy cuenta es que haces una recapitulación de tus acontecimientos, ¿no? Y entonces eso me pasó a mí. Y yo, yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué estuvo tan mal? Me sentía muy, muy culpable porque recordé muchos momentos en que no me cuidé, ¿no? Cómo malpasarme este desvelarme, trabajar en exceso, este no, no poner atención, no ir al médico cuando me sentía mal, este no fijarme dónde iba caminando, muchos golpes, bueno, una serie de cosas. ¿Y ahora todo eso ya pasó? sí, no, ya ahora se puede hacer. Que bueno, lo puedo, lo quiero, lo necesito, lo deseo hacer, lo hago. Y si no, primero está el respeto por mi persona, el respeto por mi ser, por mis sentimientos. Y donde no me gusta estar, donde no quiero estar, me retiro lo más prudente posible, doy las gracias y me alejo. Oye Sandra, tú eres una maestra de, de cómo tratar el Parkinson. Y ayudas a mucha gente que también pasa por esto, que está pasando tú. ¿Cómo la ayudas? Primero es, eh, trato de ver en qué etapa están. Porque pasa, tenemos, cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Eh, es un decir eh, la etapa de duelo, ¿no? Generalmente, desde la literatura se dice que es de entre de seis meses a dos años. Que después de dos años ya es otra cosa. Pero yo no creo eso. La, cada persona tiene su tiempo y cada persona es un ser divino, entonces claro. hay que respetarlo. Entonces trato de ver en qué etapa están y luego qué tanta información tienen acerca de la enfermedad. Y luego qué tanto eh, está significando la enfermedad para ellos. Porque le podemos ver dos caras, ¿no? Una para aprender, para una experiencia, y la otra para seguirte maltratando, seguirte lacerando y muriéndote ahí. Claro, es cierto ¿no? Entonces, para mí en este caso ha sido una bendición. ¿Y tú qué herramientas utilizas? ¿Qué sabes hacer como terapeuta? Pues mira, dentro de lo que es la terapia propiamente psicológica, vamos mm. a decir, Tú eres así. psicóloga, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, es tratar primero de entender cómo, cómo, cómo se siente el paciente, que a qué le atribuye todo esto, existe enojado, si ya pasó, y luego el tiempo que ya lleva con la enfermedad, ¿no? Porque... No es lo mismo un diagnóstico a los 40, que a los 50, que a los 80 o 70, ¿no? Ok. Eh, porque la etapa de la vida que uno vive a los 40, pues, como decimos, estamos en el segundo aire. Claro. Y cuando estás en el segundo aire todavía estás esperando muchas cosas, en todos los sentidos. Claro. Y que te sepas a esa edad con una enfermedad degenerativa, pues es catastrófico. Claro. Pero finalmente, bueno, todo el tiempo duele. Entonces, eh, lo que hago como terapeuta ya es una vez que me doy cuenta en qué etapa están, empezar a ayudarlos a ver su sistema de creencias. ¿no? Que le den la vuelta a la página y que todo lo que ven en negativo, pues pasarlo a positivo. ¿no? Y luego quitarles muchas palabras en, del vocabulario. Por ejemplo, como el no puedo, el no sé, el nada, el nunca, el siempre, el todo. Porque son finalmente palabras vacías, porque no sabes a qué se están refiriendo, ¿no? Muy bien. Quito muchas cosas del vocabulario. Y luego los pensamientos, ¿no? Dejar de hablar en segunda y tercera persona. Que aprendan a hablar en primera persona. Que se hagan cargo, ¿no? De lo que están pasando. Exactamente. <risa> de alguna manera. Pues mira Robert, yo creo que una de las cosas más importantes en este tipo, de, no solamente en, en enfermedades degenerativas que son de tercer nivel, ¿no? En cualquier tipo de enfermedad, lo que necesitamos es cambiar la mentalidad tanto de los cuidadores como del, del paciente, ¿no? Del, del que padece la enfermedad, porque creemos estamos en una cultura en la que estamos acostumbrados a que nos den, ¿no? A estar recibiendo y no a dar o no en ese trueque, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debería hacer un cuidador también para las personas que están cuidando? ¿Qué debería hacer? Es un poco redundante pareciera. El cuidador tiene que cuidarse. Que cuidarse a sí mismo. A sí mismo. <risa> sí tiene que aprender que tiene que tener que sus tiempos. Okay. Tiene que descansar. Tiene que no no debe de dejar de hacer sus cosas. Okay. Sobre todo las que son muy importantes. Eh, no tiene que sobrepasar eh, en sobrecarga emocional, física, mental, porque si no se contagia. Por eso mucho, muchos cuidadores se mueren primero que el enfermo. Claro. ¿no? Porque el desgaste es doble. Exactamente. Entonces eh, tiene que cambiar la mentalidad del cuidador, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador quemado. Entonces... Que se vuelve malo, ¿no? ¿O qué? No, que, que se, se dice quemado porque él se, se fastidia, se hastía. Claro, se hastía y por eso incluso llega a morir. Claro. ¿no? Entonces, eh, tiene que cambiar esta parte. Esa es la finalidad del proyecto que, que queremos hacer en Oaxaca. Enseñarle a las personas que la... El que padece alguna enfermedad de cualquier índole, es él el que tiene que poner mucho de su parte. Es él el que tiene que cambiar su mentalidad y hacerse responsable en todos los sentidos hasta el último día de sus días. Que los demás le están haciendo un favor por amor, por compasión, por acompañamiento, por misericordia, por todo lo que tú quieras. Entonces, es él el que tiene que acoplarse a su cuidador, no su cuidador a él. Muy bien. ¿Y dónde te, te podemos contactar? Pues en Oaxaca, estoy en Mártires de Chicago, 125, Colonia Reforma Agraria. Estamos, este, Estoy trabajando en la casa, es la casa, este... ¿Algún teléfono que nos puedas dejar? Sí, el celular es 951-119-3069. Y el teléfono de la casa es 951-688-1279. Ok. Eh, ¿Y qué mensaje final le puedes dejar a, a, a nuestra audiencia con respecto a cómo puede ayudar la biodescodificación también con, con este tema? ¿Cómo te ha ayudado a ti? También con Joana. Bueno, en primer lugar es esa disponibilidad eh, de querer, querer cambiar, ¿no? De, de entender que la enfermedad, toda enfermedad de cualquier índole, nos trae un mensaje. Y es un mensaje para mejorar nuestra vida. Llamémosle, no sé, cada quien tiene sus creencias muy respetables. En lo personal, para mí, Dios y Jesucristo. Es muy especial, ¿no? Este, Esa es una. La otra es que busquemos ser mejores personas, que busquemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si una enfermedad es el medio, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Pueden ser muchas otras cosas. Eh, no es necesario vivir tanto dolor para aprender. Y sobre todo que estemos en la disponibilidad de, de recibir ayuda. Porque a veces pensamos que estamos haciéndolo, pero no, en los hechos no. Entonces, aprender a ser más congruente. Bueno, la verdad te quiero decir que es un, es un placer tenerte aquí, que eres una gran maestra siempre que me dices cosas que me resuenan. Y eso quiere decir que, que tienes mucho poder... Como para poder transmitir todo esto, eh, pues de hecho, estás, estás escribiendo un proyecto, ¿no? tienes un, un cuaderno donde estás escribiendo eh, todo, cómo, cómo es el proceso y cómo poder ayudar a, a la gente que está pasando por estas enfermedades. Eh, bueno, les mando un saludo a todo el público de Joana García Center y los invito a, a visitar la página www.joanagarciacenter.com donde van a poder eh, revisar todos los cursos que damos ahí eh, y, y también las consultas. Eh, fue un gusto enorme, te quiero mucho y espero verte pronto. Gracias Robert, también es mutuo, sabes que para ustedes, para mí, para mi eh, familia y para vaya las personas que he invitado, de verdad que ustedes son unas personas muy lindas, yo, Ana, yo le guardo un cariño muy especial y Dios nos junta, ¿no? Entonces, también para mí es un gusto, un placer venir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Robert. Y gracias al público también, ¿no? Que nos acompaña. Adiós.